tema de hoy no es eh, eh, Kimberly el tema es un saludo a Kimberly por favor la la el amiga. presidente la no bomba. es tonto hizo una publicación de su hija hey su hija hey Mírenla ahí. Oye, miren ahí una de ellas nunca muy mujeres bonita. con derrizado. ahí nunca eh, Mujeres con esto. Está en contra de las mujeres que usan de rizado. Atáquenlo. Atáquenlo. Cómanselo. Estoy diciendo lo que, que, que. Y esta discriminación. Oye, gritó. Entonces, ¿no? sí, pero no me digan esto, si tú te pones una y esa y no, no, te. No no, oh, no, no. No, no, no, no. No, no, no soy tan plático. No soy tan plático. Hay no. niveles. Sí, hay hay niveles. niveles. No, no, no soy tan plático. Entonces, no. el presidente felicita a su hija de una manera eh, afectuosa. Jocosa. Y yo final, creo que un sancocho no lo hace. Yo llego así, te la un sancocho, viene Génesis, y acá, un sancocho, vamos. Te lo mandas. No a lo, lo mandas no Al de final manda. del mensaje del, de, de, de, de, cumple, de, de, de, de la felicitación que le hizo a su hija, puso. No es esa, no es esa la del cumpleaños, creyente, es la es más pequeña. Era más pequeña, creo. La foto la subió él. Puso abajo que a la persona, miren ahí. Mira qué bella. Que a la persona que le digan suegro. Le estaba dando yeah. su escribiendo. Qué fuetazo, eh. Pues el Luis que ya tenía ya escrito ya el en, presidente, en el Oye, pues él iba escribiendo. La, ya se iba a poisue. El presidente es muy buen muy gracioso. Y ahí mismo. Afortunadamente, yo también tengo una. Prisa. Flaco. El presidente claro, es muy buen sí, ¿eh? Nosotros queremos un presidente, no un payaso. ¿Qué? Nosotros queremos un presidente, no un payaso no, Es un payaso, payaso. eso es eso payaso eso está bien. Eso Ser payaso eso El presidente muy bochinche Es un payaso eh. eso, tanto, pero no es ladrón el, es Tanto cariño. él Tanto él eh. como pero su no esposa ladrón. Siempre la quieren dar en gracioso No, que son no personas como humildes, como humildes. No como otros que rogan y están gritando No, ¿verdad? no, no, no, no, no. ¿Eh? Pero hoy, no como otros que se presentaban Como padres perfectos y, y el río suenaba por ahí ah, El río ahí. Wow, la cuidado. presidenta como que ha bajado la guardia un poco cuidado, Porque ya los primeros cuidado. meses fue la presidenta Pero parece que como no que, es que la igual, aconsejaron cuidado, Y le dijeron tigres. Raquel, bájale mi algo Raquel Luis le estás rating a Abinader. Porque ella era la presidenta Los Ahora, primeros vamos, meses Neto, Mañana Neto vamos para la calle a usted los tigres ¿Qué piropos se le puede dar a la hija del presidente? Y siempre vivía con eh, esa seria. Sí, sí. Miren, señores, vengan aquí. ¿no? Es malo, es malo. Eso está, no es malo eso está bien. Porque a mí me ha resultado bien, eso. Está bien. Nosotros es malo, necesitamos un presidente que atienda las necesidades de este país. ¡Pero más! País. ¡Más! ¡A nosotros no nos ¿Quiere otro presidente arriba? Nos Vamos, nos por interesa. favor. Dos presidentes quiere Liz. Sí, Ella nos... quiere dos presidentes. No, ya basta porque Vamos, ya tenemos ¿eh? a Raquel Albaje y tenemos a, a Luis, Luis Abinader. <risa> ¿Uno quiere dos presidentes? De título, Listo. Eso es jocoso, eso no, no, está bien. Nosotros no. necesitamos un presidente Título. Que eh, atención madre, Atención, este Marco, ella lo no Es el problema, las mujeres tienen ese problema. Siempre cuando hay algo con mujeres, siempre hay un problema. No, no hay problema. No, no hay problema. Ay, papá Dios. Ella lo sabe. Señor, cuide y protege a esa niña del presidente, señor. Que nunca se la eso. Que nunca se bendiga. en un neto aflo ¿Cómo que no? Que no. Neto la preña al tiro. Y Ella todavía no está bien. Óyeme, ella está con esto una semana. Imagínese esa muchacha que te llama, Génesis. Llámame a Neto, y no me coge el teléfono. Ay, ay, ay, ay. Dios mío. Yo no sé qué voy a hacer con esto. Todos los días me viendo. Todos los días. Y papi, me dice a mí, eso te pasa a ti porque estás fijándote que eso es loco. Es que es loco. Es que es loco. Porque eso pasa. Es el lío de las mujeres popicas que le gusta ahí Ah, Dios, yo la siento en las cinco allá arriba. Ahora, ahora, ahora. Yo te voy te voy a decir una cosa. Yo me imagino y no veo es esa muchacha sentado en el mueble de la casa de Luis. Y llega Luis cansado, ya, ya tú, cansado. tú sabes, Le dice, eh, Buenas noches, hermano. Y ese tipo se pone, mire. Blanquito. No, no, no. Primero bueno, ya va no, no, a revisarlo a él. Sí, Todo bien. bien repárate, no, ya. pero con, es que con Raquel el es suficiente. Y para poder entrar a la casa, tú esa, sabes. Esa señora es intensa. Eh, yo vengo a ver a fulanita. ¿Ese? Intensa a nivel Dios. No, ya haya bajado un poco. Ella quería ser la presidenta los primeros meses. Es que, que debieron mandarla a callar porque bu estaba muy intensa. como algunas. Ay. ¿Cómo así? ¿De quién tú hablas? Tú sabes, Yo como no algunas. A ir a ir tanto, porque... Gracias a no, Dios. Esa era no. ¿Y, ¿Y era la, la, la, la anterior? No, no, venga, venga, venga La aló. No me oyen. Señores. Yo estoy... Está bien, está bien. Ahora los tigres, controles. Controle, eso sí, Luis Miguel le etiquetó a ella. Señores, yo... No, no, pues le dan... Segui... No, le ponen, le ponen eh, eh, Los en, peloteros también. En, K, en K, en K, en K, en K. Se lo llevan a, a mucho K para arriba. No, ahí. Señores, ahí. yo estoy mal, yo estoy mal, yo tengo una inquietud, yo, tengo, no. yo me siento mal porque es que... ¿Por qué? Porque estaba haciendo bien eso. No, no, es no. una forma un, un graciosa caso, de felicitar a su hija. Un caso aparte, un caso aparte. Y las líneas del teléfono, podemos recibir llamadas. Yo quisiera Mándale que nos llamen. Mandele piropo a la hija de Luis. Yo quisiera que nos yo quiero piropo. Déjame decirte algo. Yo me siento incómoda porque y el live ahora. ¿Con qué uno se va embollando? ¿Y quién eh, lo quitó? Eh, eh, ¿Pero quién eh, lo quitó ella? Yo me siento Pero, incómodo. Vamos a una Ay, pausa, dijiste. atención, vamos a una pausa. No lo viste anoche. Vamos a una pausa. Nosotros, Nosotros fuimos con los chalecos. Vamos a recibir llamadas a ver qué piensa el público sobre no, toque de qué de los lives del toque de No, no, tenemos, no, no podemos recibir llamadas porque tenemos un invitado. Oh. Así que atención, atención. Eh, no es DJ nuevo, try One que está aquí, es Ridelfi. Eh, de vámonos mañana, eh, digo, oh, perdón, yeah. vámonos a la pausa <risa> y retornemos <risa> más <risa> con los osobrosos. Bye.